Es que la próxima semana, desde el lunes 25 al viernes 29, se celebra el taller de periodismo de datos en Media Lab Prado. Ya hablamos hace unas semanas de Interactivos 2019 porque mmm, comparten temática en esta edición. Ya nos escucha al otro lado del teléfono Adolfo Antón Bravo, que es responsable del laboratorio de datos abiertos de Media Lab Prado. Hola Adolfo. <risa> Hola. Estamos diciendo que, que este año comparten temática, interactivos y el taller de periodismo de datos, el lema ¿Sí? es sigue el rastro de la comida, al final uh -huh. eh, estamos hablando de una cuestión que creo que nos importa a todos como es eh, la, la cuestión alimentaria por salud propia y también ajena, ¿no? salud nuestra y, la, y salud de, del planeta, pero por qué habéis elegido eh, este tema, la alimentación como hilo conductor? Bueno, pues la, la alimentación era uno de los um, temas que estaban sobre la mesa, ¿no? um, valga la redundancia, hablando de comida, y um, había otros, pero, pero bueno, eh, la alimentación, ¿por qué? Porque es algo que nos atraviesa todos los días, eh, el, el cuerpo, no, literalmente, y, y es algo desde el, donde podemos eh, trabajar los objetivos de desarrollo sostenible, que ponen un marco conceptual, un marco teórico, pero también un marco de acción con respecto a, pues, a, pues eso, eh, a preocupaciones que, que van más allá de la, de la propia alimentación y que están relacionadas con ella, como son, pues, el uso de, de los recursos hídricos, eh, del, las condiciones laborales de, del territorio, de la explotación. Eh, laboral o de, en fin, eh, los digamos que prácticamente en todos los objetivos de desarrollo sostenible sí. pues está presente de una manera u otra la alimentación y, y todos los días pues comemos tres, cinco veces al día los los que más y, y mucha gente pues bastante menos. Sí. Sí, el resto de la comida estamos diciendo que es ese hilo del que tirar y si tiramos aparecen siete proyectos que son los que habéis uh -huh. seleccionado. Eh, ¿Cómo ha sido la, la selección y sobre todo ¿qué, qué, qué tipo de propuestas os han llegado? Pues eh, a ver, dado que el tema de la alimentación, hay un tema, o sea, hay un digamos un moto así muy recurrente, ¿no? En, en periodismo de investigación y periodismo de datos, pues también es periodismo de investigación y, por supuesto, también es periodismo que es el sigue el rastro del dinero, ¿no? Si quieres saber por qué ha ocurrido algo, eh, pregúntate a quién beneficia, ¿no? Y entonces de ahí, en, eso en inglés se dice el follow the money. Y entonces siguiendo esa pues ese lema pues eh, traducido al tema que nos ocupa, pues sería eso, sigue follow the food, sigue el rastro de la comida y entonces te preguntarás por qué eh, o sea, te re, quizás no responda por qué son unas propuestas eh, alimentarias unas propuestas de política agraria de política económica las que las que triunfan o las que se se ponen con respecto a otras no eh, es decir es un, un punto desde desde el que iniciar esa investigación uh -huh. La alimentación escolar en España, ultraprocesamiento de alimentos, la verdad oculta, ganadería intensiva, problemas extensivos, desvistiendo alimentos, food in kilómetros, el petróleo que comemos y de la semilla a tu plato. Esos son como los, los seis grupos de trabajo que se van a conformar, los siete, perdón, son siete. Siete, bueno, eso es. ¿De qué forma sí, se va a trabajar, Adolfo, en, en esa semana? Al final va a ser van a ser cinco días, ¿no?, de lunes a viernes. Sí, este, este año el, el formato lo hemos eh, cambiado. Son bueno ha habido una gran eh, participación de, de propuestas y, y bueno a, a mí particularmente pues igual me gustaban más otras, ¿no? O había algunos de las que han sido elegidos pero había otras que me parecían alucinantes. La verdad es que todas en general, ¿no? Entonces bueno eh, ha habido un equipo donde no han, no han participado todos los que son mentores ahora, todas las mentoras, porque el, la Constitución inicial ha variado, pero, pero bueno, quienes han podido, o sea, no ha sido una decisión, digamos, mía, sino una decisión colegiada, una decisión colectiva, y estos son los proyectos que, que, que se van a trabajar, que algunos tienen mucha, mucha relación entre sí, lo que pasa que, bueno, en el mundo del periodismo y de la investigación, pues eh, los enfoques son importantes y, además, eso, son, son solo cinco días el primero además es el simposio desde las 10 de la mañana hasta las ocho y media de la tarde con lo cual en realidad solo hay tres días muy útiles que son martes, miércoles y jueves uh -huh. y el viernes hasta las 6 porque a las 6 se exponen y entre medias además hay una más de una decena de talleres eh, con lo cual va a ser un poco locura no está digamos que es como un taller de periodismo de datos que a la vez se mezcla con unas jornadas de periodismo de datos que, como tal, no, no se han hecho este año. Y entonces va a ser ahí un totum un revolutum muy, yo creo que muy interesante, ¿no? Que va a haber como eh, más de 100 personas todo el rato eh, atendiendo. Y, y eso, va, va a ser yo creo que un momento muy, muy especial. Uh -huh. eh, Hablabas del simposio. ¿En qué va a consistir el simposio? Pues el el simposio. A ver, eh, una vez que te pones a trabajar sobre el tema, eh, empiezas a pensar en personas que pueden, pues, aterrizarlo y darle eso, perspectivas y acompañar a esas perspectivas que se quieren trabajar en los en los proyectos. Y bueno, ha salido un simposio que yo creo que es muy muy rico, ¿no? Porque desde por la mañana, pues tenemos una Conferencia. Bueno, al principio se presentan los proyectos y luego tenemos a Cristóbal Gómez Benito, que es sociólogo de la alimentación de la UNED. Luego Carmen María Lozano eh, Cabedo, que también eh, ha trabajado con Cristóbal. Luego Jara Pérez Jiménez, de, del CSIC. Del, de ...Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición... ...y ya por la tarde pues Jorge Molero... ...que además es mentor de la Fundación Entre Tantos... ...José Manuel Naredo, que es economista estadístico... ...y quizás en esos días presente su, su próximo li libro... ...Taxonomía del Lucro... ...y luego pues eh, Irene Pérez Ramírez y Clara Sabán de Portilla... ...el Instituto Madrileño para la Investigación... ...y el Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario... Eh, ...algunos proyectos del taller del año pasado... Daniel Meri con algo de, de blockchain, Miren Gutiérrez, investigadora de Deusto de y de, de la Universidad de Deusto y de Local City Development Institute. Y para terminar, eh, dos proyectos de periodismo de datos que, que además uno conecta con, con, el, digamos, con la, la línea que, que se ha seguido en el taller de Visualizar, en el de Periodismo de Datos, como es el de Soy de Temporada con Flora José uh -huh. y Joan Job con otro muy interesante Ciudades Igual sobre la Salud. Entonces, bueno, el simposio está abierto al público, tanto el simposio como los talleres formativos. Lo único que hay que apuntarse a cada uno de ellos. Tenéis eh, toda la información en la web de Media Lab y, bueno, espero que sea un, un evento muy interesante y de donde salgan propuestas pues eh, que den a... Pues eso, que, que nos guíen un poco por dónde, van, por dónde van los tiros del dinero de la alimentación. Muy bien. Adolfo Antón Bravo, responsable del Laboratorio de Datos Abiertos. Muchas gracias y ahí queda esa invitación. Adiós. Muchas gracias a ti y a vosotras, Frida News. <risa> Y hasta aquí llega el broma número 26 de esta segunda temporada del Reino de Frida. Te saludamos Álvaro Bazo Fernández, que ha vuelto a los mandos del control técnico, y Sara Calvo Tarancón. Y como decía Frida, que viva la vida y que viva la radio. Adiós. Que caen de las, copas, que caen de las copas. Es el peso de la existencia Dejando una huella